Hola amigos, ¿te sientes cansado, débil, agobiado y no sabes por qué? Posiblemente estamos acumulando energías negativas. Energías negativas que vienen de situaciones difíciles o incluso que captamos de otras personas. Acude a mí para sacar las energías negativas que crees que te están consumiendo. Puedo ofrecerte una limpia espiritual a través de varias mancias y varios métodos. Llámame al 671 44 70 18 si necesitas librar tu cuerpo de esas energías negativas que no te dejan avanzar, ponte en contacto conmigo a través de teléfono o WhatsApp 671-4470 y